El tiempo es un lujo que ya no tengo La humanidad está en una encrucijada Como flores marchitas decaemos poco a poco Muy pronto solo habrá dos opciones Vida eterna O el olvido Búscalos Pronto todos lo entenderán